Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. La curiosidad es peligrosa, pero está en mi naturaleza explorar en los lugares menos indicados. Y siempre estoy buscando algo, aunque no sé qué es. Por eso a veces, lo que encuentro son cosas desagradables o inexplicables como lo que están a punto de ver. Hace aproximadamente un mes fui a un mercado de pulgas, en donde venden cosas usadas, antiguas y a veces literalmente basura. Fue ahí donde encontré esto. Vine aquí a un mercado de pulgas a buscar cosas interesantes, cosas antiguas y me encontré con un cuadro muy extraño, bueno parece también bastante antiguo, voy a investigar si el marco efectivamente es antiguo porque me decían que la fotografía podría ser real así que voy a tener que abrirlo y también descubrir si dentro o detrás de esto pues hay algún escrito que me pueda indicar de dónde viene o de qué época es se me hizo bastante bastante curioso que sea una fotografía de muñecas y como ustedes pueden ver son muñecas que ahora nos dan miedo pero quizá en aquella época pudiera ser algún algo muy preciado para algún niño o para alguien dentro de una casa así que pues bueno esta es la joya que me descubrí que encontré aquí en un mercado de pulgas vamos a abrirlo y descubrir cuál es el misterio detrás de esto así que traje este cuadro a mi casa y sin saber nada sobre su procedencia y mientras le encontraba un lugar dentro de todas las cosas que tengo aquí pues lo dejé al lado de mi cama el cuadro se me olvidó que estaba ahí Hasta que una noche Pude ver a alguien dentro de mi habitación Y también escuché como Como Como un quejido Como si alguien se quejara Lo que escribí en mi facebook es que estaba dormido eh, Comencé a tener una parálisis del sueño O esto que que dice que se le sube el muerto, entonces traté de luchar en mi sueño, y cuando pude despertarme, cuando pude moverme algo, me, me, me incorporé, estoy, estoy acostado en esta pose, y cuando pude moverme, me incorporé en esta toma, y ahí al fondo, donde está la silla, vi una figura que, una silueta, como... Como que estaba acuosa, como transparente, pero como acuosa. No sé cómo explicarlo, pero estaba ahí, tenía forma humana y estaba acuosa, transparente. Entonces, estando en esta posición, me, me abrí abrí y cerré los ojos varias veces porque no, no, no quería aceptar que, que es lo que estaba viendo ahí. Y como abrí y cerré los ojos varias veces seguía viéndola, entonces me estiré hasta esta parte donde está mi donde está la luz así estaba apagado cuando estaba viendo lo que estaba ahí al fondo cuando me estiré y prendí la luz se, se vuelve de este de esta intensidad y bueno, desapareció lo que estuviera viendo todavía estaba repitiendo en mi mente el Salmo 23, que, que es lo que estaba orando cuando no me podía mover. Y, y bueno, esto sucedió hace un hace unos momentos. Estoy, este pues no tengo sueño. Bueno, estoy espantado todavía un poco. Esto me suele suceder, no, tampoco no es algo... Que me haya pasado de repente. Bueno pues toda esta experiencia pasó y poco a poco me fui olvidando de ella. Pero todas las noches al irme a dormir o al despertar como lo veía ahí cerca de mí al lado de la cama. Comencé a notar algo curioso. Todas las mañanas que despierto o antes de que me vaya a dormir. Volteo hacia este lado y, y está este cuadro. Me lo compré en un mercado de, de chácharas de antigüedades. Y lo puse ahí mientras buscaba un lugar donde colocarlo. Pero se me hace muy curioso que la muñeca del centro... Eh, a veces noto como que se mueve. No sé si sea el, contra el contraste que tiene. Pero a diferencia de todas las demás que están alrededor. La del centro es la que noto como que... A veces tiene pequeños movimientos yo creo que son mis nervios y creo que pues no no tiene nada de paranormal solamente creo que mi mente me pasa una mala jugada pero eh, quiero investigar de dónde surgió esta fotografía de quién eran esas muñecas voy a abrir ese cuadro para ver si tiene alguna inscripción al, algún escrito que diga de dónde surgió porque si sí está bastante raro me voy a acercar. Vean cómo cómo está, pues maravilloso. A mí me encantan las cosas raras, las cosas de terror, paranormales. Y este cuadro antiguo, la verdad que es un misterio que, que me intriga bastante. Lo puse aquí para, incluso este. Este vean, este muñeco parece de esas fotografías post-mortem Como si fueran niños muertos Y esta es la muñeca que les digo que a veces noto como que se mueve Se me hace muy raro No sé si sea un, pues un cuadro maldito que espero que no Porque ya sería una cosa más maldita que tengo aquí en mi casa Y a veces por eso ya no puedo ni dormir pero bueno, haré un video y les mostraré Pues qué sucedió con este cuadro Y a ver qué tiene acá atrás Y bien, como muchos de ustedes saben A lo largo de todos estos años Les he estado compartiendo pues experiencias Que me han sucedido dentro de mi habitación En mi casa Así que era algo que no me preocupaba tanto Hasta que una tarde Entró eh, mi gatita Esta gatita solamente la dejo entrar ...pues algunos días... ...de repente cuando llueve o algo así... ...y siempre le gusta estar acá adentro... ...pero no la dejo entrar... ...ese día la dejé meter... ...y mi novia la tenía acariciando... ...en la cama... ...como ven... ...ella pues no, no se nota agresiva... ...para nada... ...se deja siempre acariciar... ...y nunca nunca ha hecho nada malo... ...pero... ...ese día... ...mi novia la comenzó a acariciar... ...y estaba por ejemplo como en esta posición... ...y de repente... Sacó las garras y dio un brinco De las garras que sacó, pues a mi novia la lastimó pues bastante, bastante feo aquí en la mano Le hizo una herida muy profunda, inmediatamente le comenzó a salir sangre Y entonces mientras eh, corría a atender a, a mi novia por ver que estaba sangrando en la mano Noté que la gatita estaba en la cama y estaba de una forma pues como espantada Y viendo hacia el cuadro ¿El cuadro, bolita? ¿Qué tienes, bolita? Ven. ¿Qué tienes? A ver... Te... No, no te espantes, no te espantes. Ven. A ver. A ver, es el cuadro este. Ven. ¿Qué tienes, bolita? ¿Qué te espantó? Ven, chitu Ven, hija, ven. ¿El cuadro está bien? A ver. Está espantada. Ven. Ven, bolita. No pasa nada. ¿Qué tienes, bolita? Ven. Ven. ¿Qué tienes? Venida. No, no, mejor no lo sacas No, te, te está saliendo mucha sangre Y bueno, aquí tenemos al cuadro Como ustedes pueden ver, está bastante antiguo Y estoy muy, muy intrigado por saber Pues quién tomó la fotografía Dónde fue tomada ¿De quién eran estas muñecas? ¿Cuál es la historia de este cuadro? Si ustedes pueden ayudarme con información, si ustedes, alguien en la audiencia ha visto esta imagen, por favor escríbame a mi correo, oxlacastro.com, porque voy a comenzar una investigación, una búsqueda para saber la historia de esto. Y si en algún momento tengo información nueva, pues estaré haciendo otro video para irles informando qué sucede con el cuadro. Y por el momento eso es todo. Quise compartirles esta historia y esto que me está sucediendo. Y también pues advertirles que no es bueno ser tan curioso. Porque de repente pues pueden suceder situaciones desagradables. Mi nombre es Uxla Castro. Les recuerdo que tres veces a la semana hago un programa en vivo. Para que ustedes me llamen por teléfono y me cuenten sus experiencias paranormales. Y en la descripción de este video les voy a dejar dos videos ocultos que tengo. Para que vayan y los chequen. Por favor síganme también en History Channel. En mi sección. Los viajes de Oxlack. Muchas gracias a toda la legión Oxlack Y nos vemos en el siguiente video.